Vivir de nuevo lo vivido y le daré incluso mucho más sentido y pondré de nuevo cada cosa en su sitio y borraré todo lo malo que haya existido, fabricaré una máquina del tiempo. Regresaré muchos años atrás. Tengo el recuerdo clavado en viejos tiempos. No se me van nunca del pensamiento. Volver atrás en el tiempo. Mi futuro será aquel presente.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 y borraré todo lo malo que haya existido Y cualquier cosa mala que me ocurrió Esta vez no podrá ocurrir de nuevo Las habré borrado solo con un suspiro Y volveré a vivir de nuevo lo nuevo vivido Recuerdo que al menos no tuve enemigos, encontraré por lo tanto solo buenos amigos. Y no habrán amores que no hayan existido, volveré a amar en grande, el amor es mi amigo.